Hola amigos, bienvenidos a La Cocina de España Hoy vamos a hacer una ensalada de pasta Y los ingredientes son Medio kilo de pasta, sal, 160 gramos de atún, 160 gramos de aceitunas, mayonesa y tres huevos duros Lo primero que tenemos que hacer es poner un cazo con agua para que hierva Ahora que está hirviendo se le echa la sal, se mueve un poquito y ahora echamos la pasta. el tiempo que tenéis que dejarlo es lo que diga el fabricante puede ser 10 o 15 minutos ya han pasado los 15 minutos y ahora lo vamos a apagar ahora lo que vamos a hacer es escurrir el agua y lo dejamos enfriar un poquito ya hemos escurrido la pasta y ahora vamos a echar los huevos que están cocidos se parte bien y ahora por el otro lado y ahí se echa y así todos ya hemos acabado de echar el huevo y ahora echamos el atún, seguidamente echamos las aceitunas y para acabar echamos la mayonesa. aquí tenéis la ensalada de pasta para este veranito y ahora vamos a removerlo bueno amigos espero que os haya gustado esta receta especial para todos vosotros y para este verano esta ensalada de pasta riquísima así que ya sabéis dar me gusta